La ONU puso en el punto de mira al sector de la moda rápida por su impacto en el medio ambiente. 26 millones de personas trabajan en el sector de la confección en países del sur global. Más de la mitad no llega a obtener un salario mínimo. Nos gusta la moda, pero también el planeta y las personas, y nos importa su cuidado. Somos MUCAM, un movimiento universitario de concienciación y activismo en la moda. Somos estudiantes de diferentes universidades de Madrid. Nos hemos formado, hemos investigado y hemos reflexionado sobre los diferentes impactos ambientales y sociales de la industria textil. Ahora hemos pasado a la acción. Hemos organizado nuestro primer intercambio de ropa universitario. Impulsar un cambio en el modelo de consumo entre la gente joven organizando espacios de intercambio de ropa en el entorno universitario. Para este primer intercambio nos apoya la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial como centro comprometido con su impacto social y los retos globales a través de la comunidad ELISA Industrial Design for Human. Exigimos a todas las marcas de ropa el compromiso de vigilar que en sus cadenas de suministro todas las personas reciban un salario digno a través de la campaña Good Close Fair Pay, una iniciativa ciudadana europea impulsada a través de Fashion Revolution. Esta iniciativa necesita un millón de firmas. Esto no se para aquí, el movimiento continúa. Lee nuestro manifiesto, con información y propuestas, hilamos y el cambio. Únete y firma.